Cuando estamos con el alma cansada y el corazón triste, lo mejor que podemos hacer es ir a un lugar solo, sin gente. Cerrar los ojos y hablar con Dios. No importa que sea en silencio, porque incluso cuando no podemos decir nada, Él es el único que puede leer nuestro corazón. La vida puede ser una montaña rusa emocional y, a veces, nos sentimos abrumados por todo lo que nos rodea. En esos momentos, puede ser difícil encontrar la paz interior y el equilibrio emocional. Sin embargo, hay una práctica simple pero efectiva que puede ayudarnos a restaurar nuestro bienestar, la soledad. Cuando nos sentimos cansados y tristes, a menudo nos encontramos en la necesidad de desconectar de todo y simplemente estar en nuestro propio espacio. La soledad nos brinda la oportunidad de recargar nuestras energías y encontrar la claridad mental necesaria para enfrentar los desafíos que la vida nos presenta. En este sentido, uno de los lugares más efectivos para encontrar la soledad y la paz interior es en un espacio sin gente. Un lugar donde podemos estar solos con nuestros pensamientos y emociones, donde podemos cerrar los ojos y simplemente estar presentes en el momento. En este espacio tranquilo, podemos permitirnos liberar nuestras emociones, hablar con nosotros mismos y con Dios. Es interesante como en ocasiones, muchas personas buscan encontrar la respuesta a sus problemas en la compañía de otros. Sin embargo, a menudo descubren que la solución se encuentra en un espacio solitario. A veces, el ruido y las distracciones del mundo nos impiden escuchar la voz de nuestro corazón, lo que nos lleva a tomar decisiones equivocadas. La soledad, en cambio, nos permite sintonizarnos con nuestro yo interno y escuchar nuestras necesidades más profundas. Además, cuando estamos solos, podemos hablar con Dios. Para muchos, la comunicación con Dios es una parte importante de su vida espiritual y personal. Cuando nos abrimos a Dios, podemos encontrar la paz y la comodidad que necesitamos. Podemos entregar nuestros miedos, nuestras preocupaciones y nuestras tristezas a alguien que siempre está ahí para escucharnos. Incluso cuando no podemos decir nada en voz alta, Dios puede leer nuestros corazones y conocernos mejor que nadie. La soledad, sin embargo, no siempre es fácil de encontrar en el mundo moderno y agitado en el que vivimos. Muchas veces nos encontramos rodeados de ruido y distracciones y encontrar un espacio tranquilo puede parecer imposible. Sin embargo, si realmente queremos encontrar la soledad, hay maneras de hacerlo. Una opción es tomar una caminata en la naturaleza, lejos de la ciudad y del ruido. Los bosques, las montañas y los parques son lugares ideales para encontrar un espacio tranquilo y relajante. En estos lugares, Podemos estar en contacto con la naturaleza y encontrar la paz interior que necesitamos. Otra opción es crear un espacio en nuestro propio hogar donde podamos estar solos. Podemos elegir un rincón tranquilo en nuestra casa, encender algunas velas aromáticas, poner música relajante y simplemente estar presentes en el momento. También podemos encontrar la soledad en la meditación. La meditación es una práctica efectiva para encontrar la paz interior y la claridad mental. En la meditación, podemos silenciar nuestra mente y conectarnos con nuestro yo interno. Además, podemos utilizar la meditación para comunicarnos con Dios y encontrar la respuesta a nuestros problemas. Encontrar la soledad es una práctica esencial para nuestro bienestar emocional y espiritual. En momentos de tristeza y agotamiento, la soledad puede brindarnos la oportunidad de conectarnos con nosotros mismos y encontrar la paz interior que necesitamos. También nos permite comunicarnos con Dios, lo que puede proporcionarnos la fuerza y el consuelo necesarios para superar los desafíos de la vida. Sin embargo, en un mundo donde el ruido y las distracciones son constantes, encontrar la soledad puede parecer un desafío pero con algunas técnicas y prácticas simples podemos encontrar el espacio tranquilo que necesitamos. Ya sea a través de una caminata en la naturaleza, la creación de un espacio tranquilo en nuestro hogar o la práctica de la meditación, podemos encontrar la soledad y restaurar nuestra energía emocional. En última instancia, la práctica de la soledad y la comunicación con Dios es una forma efectiva de cuidar nuestra salud mental y espiritual. Al permitirnos desconectar del mundo y conectarnos con nosotros mismos y con lo divino, podemos encontrar la paz y la fortaleza para superar cualquier desafío que la vida nos presente. Así que la próxima vez que nos sintamos abrumados y cansados, recordemos la importancia de la soledad y comuniquémonos con Dios en el espacio tranquilo que encontramos. Ahora, Quiero compartir contigo al menos 15 razones por las cuales deberías construir una relación con Dios, a solas. Ayuda a encontrar la paz interior. La soledad nos permite desconectar del mundo exterior y conectarnos con nosotros mismos, lo que puede ayudarnos a encontrar la paz interior que necesitamos. Al permitirnos alejarnos de las distracciones y los ruidos del mundo, podemos encontrar un espacio tranquilo para encontrar la serenidad y la calma que necesitamos. Fomenta la introspección. La introspección es una práctica esencial para el crecimiento personal y la autodisciplina. Al estar en soledad, podemos reflexionar sobre nuestras experiencias pasadas, nuestras relaciones y nuestras acciones, lo que puede ayudarnos a entender nuestras fortalezas y debilidades y, finalmente, mejorar como personas. Proporciona un espacio seguro para procesar emociones. La soledad puede proporcionarnos un espacio seguro para procesar nuestras emociones y sentimientos. En momentos de tristeza o pérdida, podemos encontrar un lugar tranquilo para llorar, sanar y encontrar la fuerza necesaria para seguir adelante. Permite la comunicación directa con Dios. La soledad puede permitirnos una comunicación directa con Dios, lo que puede proporcionarnos consuelo, orientación y sabiduría divina. Al estar en soledad, podemos hablar con Dios y encontrar la fortaleza necesaria para superar los desafíos que la vida nos presenta. Facilita la toma de decisiones, la soledad puede proporcionarnos un espacio tranquilo para pensar y tomar decisiones informadas. Al estar solos, podemos considerar cuidadosamente nuestras opciones y elegir lo que sea mejor para nosotros sin distracciones externas. Reduce el estrés. La soledad puede reducir el estrés al proporcionarnos un espacio tranquilo para relajarnos y descansar. Al alejarnos de las distracciones y las preocupaciones del mundo, podemos encontrar la serenidad necesaria para reducir el estrés y restaurar nuestra energía emocional. Promueve la creatividad, la soledad puede estimular nuestra creatividad y encontrar inspiración en nuestro entorno. Al estar en soledad, podemos permitirnos la libertad de explorar nuestras pasiones y creatividad sin la presión de las expectativas externas. Fomenta la independencia, la soledad puede ayudarnos a desarrollar nuestra independencia y autoconfianza al aprender a depender de nosotros mismos. Al estar solos, podemos tomar nuestras propias decisiones y confiar en nuestras propias habilidades para enfrentar los desafíos de la vida. Ayuda a encontrar propósito y significado. La soledad puede ayudarnos a encontrar nuestro propósito y significado en la vida al reflexionar sobre nuestras metas y valores. Al estar en soledad, podemos descubrir lo que es verdaderamente importante para nosotros y buscar formas de hacer una diferencia positiva en el mundo. Promueve la gratitud. La soledad puede ayudarnos a apreciar las cosas simples de la vida y encontrar gratitud por lo que tenemos. Al estar en soledad, podemos reflexionar sobre nuestras bendiciones y encontrar razones para estar agradecidos por las personas y cosas que a menudo damos por sentado. Ayuda a liberar el pasado. La soledad puede ayudarnos a liberar el pasado y dejar ir las cargas emocionales que hemos llevado por mucho tiempo. Al estar en soledad, podemos reflexionar sobre las situaciones que nos han hecho daño y encontrar la fuerza necesaria para liberar el resentimiento y el dolor. Fortalece la fe. La soledad puede fortalecer nuestra fe y creencia en Dios. Al estar solos, podemos conectarnos más profundamente con nuestra fe y encontrar la sabiduría y el apoyo que necesitamos para enfrentar los desafíos de la vida. Promueve la autodisciplina. La soledad puede promover la autodisciplina al permitirnos enfocarnos en nuestras metas y objetivos personales sin distracciones externas. Al estar solos, podemos encontrar la motivación y la determinación necesarias para alcanzar nuestras metas y ser la mejor versión de nosotros mismos. Proporciona tiempo para sanar. La soledad puede proporcionarnos tiempo para sanar de heridas emocionales y físicas. Al permitirnos alejarnos del mundo y de las exigencias externas, podemos encontrar la tranquilidad necesaria para sanar y recuperarnos. Fortalece la autoestima. La soledad puede fortalecer nuestra autoestima y autoconfianza al permitirnos reflexionar sobre nuestras fortalezas y logros. Al estar solos, podemos reconocer nuestras habilidades y talentos únicos y encontrar la confianza necesaria para enfrentar los desafíos de la vida con una actitud positiva. La soledad no siempre es algo negativo. En lugar de verla como algo a evitar, podemos aprender a apreciar y disfrutar de la tranquilidad y el espacio que nos proporciona para conectarnos con nosotros mismos y con Dios. Al permitirnos alejarnos del mundo y de las distracciones externas, podemos encontrar la paz interior, la claridad mental y la fuerza necesarias para enfrentar los desafíos de la vida con una actitud positiva y una mente abierta. Al final, la soledad nos ayuda a crecer como personas y potenciales parejas. Nuestra autoestima se ve fortalecida y nuestro ánimo por el futuro mejora. ¿Te gustó este video? Házmelo saber en los comentarios y desde luego, suscríbete.